hola qué tal cómo están mi nombre es Wilton Martínez de resetok.com bueno en el vídeo de hoy es le toca a la Epson L575 listo del error de almohadillas ok importante que sea error de almohadillas no reseteamos otro error como error de comunicación o error de papel atascado o error de escáner no Solo error de almohadillas listo ok Importante que esté conectado al cable USB Es importantísimo esta parte el puerto USB Si es una impresora que tiene cable USB Y a la vez Wi-Fi y, y por lo general siempre, siempre ha estado Conectada al cable, a la conexión Wi-Fi Yo recomiendo apagarla, desconectarla Dejarla así desconectada por unos 5 minutos Volverla a encender para que reconozca el puerto USB Listo Ok, vamos a empezar. Primero desactivamos el antivirus importante, desactivar el antivirus para que no, eh, para que pueda dejar eh, abrir el programa, correcto. Aquí tenemos el programa abierto. Abajo en la descripción está el link para que lo descargues. ¿Listo? Ok, lo ejecutas, te muestra esta ventana. Esta ventana no es error. No, aquí dice mi nombre, mi correo electrónico, todos mis datos de contacto para que encontraste ya mismo. Si quieres resetear tu impresora ya mismo no esperes a que te bloquee, no esperes a que se dañe más, no esperes a que se dañe, se, se tape el cabezal y deje inservible tu impresora mi amigo, listo, ok, vamos a generar la llave, ya regreso, la llave es un archivo ese archivo no se va a abrir, simplemente guardar, ya regreso, listo, vamos a cerrar esta ventana y pego la llave, esta llave yo la genero, no es que se vaya a crear ya, no, es una llave válida, correcto, por el tiempo de la suscripción que hagas el pago, si, sí, le paga el, el servicio, es un servicio, primero te hago el reset y luego haces el pago, listo ok, damos doble clic, aquí muestra que ya quedó activado, aceptar, perfecto Luego se nos abre esta ventana que es el programa ADD, el ESO, Adjustment Program, correcto. Damos clic en Select, ya está el modelo de la inversora ya listo, correcto. Como el destino que es Latin Spanish, el puerto, aquí está L575, importante que lo reconozca porque si no, entonces no va a poder resetear, ¿listo? Damos clic en OK, ok, estamos clic en Mode, Partícula en Mode vemos unas herramientas, una gran cantidad de herramientas, este programita hace de todo pero lo que necesitamos está aquí, en el Waste impan Counter, aquí Aquí nos vayan para otro lado, damos clic en OK, listo, este es el reseteador, aquí dice Waste Impact Counter Waste es resetear el contador de qué de almohadilla de tinta, es lo que hace este programita damos clic en Main, damos clic en Chat. Y aquí nos muestra el porcentaje, nos muestra 100%, o sea que la, la, esta es la causa, la razón por la cual el error de almohadilla se activa. Al llegar al 100, al tope, al límite, él se bloquea y esto es causa del error. ¿Qué hay que hacer? Resetearlo. ¿Qué significa? Pasar esto a ceros, listo. Damos clic aquí, damos clic en inicializar, aceptar y ya quedó reseteada, listo. Ahora le pido al cliente que apague y encienda la impresora porque si no lo hace no me va a dejar cerrar, mira no me cierra, ya no cierra, no cierra. Entonces tenemos que decirle al cliente que apague y encienda, listo, un momento, hasta si apagó, listo, cerramos las ventanas, ya podemos cerrar las ventanas, lo importante. Ok, esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, por pues favor de clic en me gusta, clic en suscribirte para que te lleguen las notificaciones y a la campanita. Listo, contáctame ya. Soy Wilton Martínez de ResetOK.com